bajo la escalera un retazo dormido de mi soledad Habiendo cumplido mis metas en una acuarela que me hace soñar También mis cariñas de entonces por juegos absurdos que pude inventar fabricando una presa desde el amanecer y mala desanima a seguir y a que les a mientras juegan aprenden que hay que Señor